¿Sabías que jugar videojuegos te hará más inteligente? Muchos cuando juegan videojuegos tienden a saltar con el control, mueven las manos o se mueven de un lado a otro. Pero la buena noticia para todos ellos es que, según estudios realizados por expertos, estas actitudes solo las presentan a aquellas personas que se concentran al 100% en una cosa, a diferencia de la mayoría, quienes se distraen ante cualquier situación. Por lo visto jugar videojuegos no es tan mala idea después de todo.